Hoy estoy grabando un, un diario de Gordon desde Cabanillas, en Guadalajara, desde el karting. Y es, hacemos karting con, con mi hijo. Mi hijo está aquí, de, de, ha venido de Inglaterra. Y hemos estado haciendo un poco de karting aquí. Y ahora vamos a tomar un, algo, algo. Hace frío, ¿eh? Estamos en noviembre ahora y hace frío eh, Hace sol, pero el sol no da mucho No da mucho calor, eh, hace frío Y eh, hemos dado, te dan 10 minutos Y das vueltas, pues en el coche He ido con mi hijo pequeño, Damián En un coche doble ¿Pueden ir? Mi hijo de Sebastián, con nueve años, él ha ido en su propio eh, un coche. Y también mi hijo grande y su novia han ido en los coches rápidos, porque van rápidos. ¿eh? Un, es un sitio muy bonito, vamos a ver, y están, mira, están preparándose para ir eh, y es un, una pista bastante interesante, ¿eh? bastante interesante. Yo no he hecho, no he ido en esos coches rápidos. Solamente he ido en coches de, de niños y eh, prefiero que sea así. Eh, también aquí hacen eh, paintball eh, y otras cosas. Pero mira, las, las, la, los rifles de, de paintball allí. Eh, es un sitio, un sitio bonito. Mira, allí van. Es un sitio interesante. Lleva mucho tiempo aquí, creo. Y encima... También alquilan eh, autocaravanas, cosas así. Entonces es un negocio de muchas cosas y tiene un bar, claro. Eh, entonces vamos ahora, vamos a tomar algo antes de volver a casa. Y hoy vamos a comer en casa. Este coche es, yo siempre he querido, bueno, quería tener un coche así este tipo, es el, el, el, el SLK, pero ya tiene 20 años o más, bueno, se nota que ya no está en buenas condiciones, pero me encantan estos coches, me encantan, por ahora no, a, a lo mejor, a lo mejor, pero el morelo después no me gusta, no me gusta nada, me gusta este morelo es súper chiquitito y guapísimo. Y según recuerdo, se quita. La parte de, de arriba se quita. Oh, ¡Qué miedo, eh! ¡Qué miedo! Bueno, entonces ahora voy a tomar algo. Nos vemos la semana que viene. ¡Adiós! A ver, a vosotros. Foto, Here, foto Dami. <risa> Dami, mírame. La cámara. We at the same time. Oh, Sebas. Oh, the a ver, un, ¿quién más? ¿Alguien más juntos? Juntos, rápido. Venga, Dami, juntos. Una foto, venga. Junta ahí. <risa> ya está.